Entonces, vamos a volver al modelo y, y, pero por supuesto vamos a hacer un repaso en cinco minutos de lo que vimos en el sábado pasado y eh, y, y vimos en la primera clase esta cosa bastante como eh, eh, precisa y sesuda respecto al aprendizaje generativo que en realidad es una recopilación de aquellas actividades que hemos visto en, en, en casi en, en todos los los módulos de este curso que existe algún fundamento basado en ciencia del aprendizaje, que principalmente ha sido psicología cognitiva, que eh, apoya su uso y su influencia en el aprendizaje. Entonces hablamos de que resumir era muy importante, hablamos del modelo de las Cornell Notes, ¿ya? que es muy interesante para mí como docente universitario y también para aquellos profesores y profesoras de enseñanza media, donde yo pienso que es más aplicable. También este asunto de hacer evidentes las conexiones eh, entre los contenidos a través de mapear con mapas conceptuales, por ejemplo. Otra cosa que, que está relacionada con el mapear, que es, es eh, tal vez dibujar eh, las conexiones de los contenidos a través de, eh, de, de trabajo, no solamente partiendo de cero, sino que con predibujo para revelar la conexión de los contenidos otra, hacer actividades que tengan que ver con imaginar, ¿ya? con hacer partícipe activo de aquellos procesos cognitivos que vimos que era importante, que está involucrado el imaginar. La autoevaluación, que es eh, eh, bueno tener como un set de, de preguntas para autoevaluarse, no simplemente recitar. Vimos que era muy distinto autoevaluarse de recitar el contenido. <coughs> el, el, el auto el autoexplicar explicar ¿ya? que también vimos que eh, era como jugar a ser profesor con uno mismo, ¿ya? que era súper importante, el enseñar a otro, el aprendizaje en, en, en pares, hay modelos de eso, de enseñar a otra persona y eso refuerza el aprendizaje. Y por un, último, la, la actuación, que es precisamente, pues algo tan simple como estoy aquí, o usar la representación, las artes escénicas, para eh, generar una, una conexión con, esta, con la corporalidad, por ejemplo, del contenido y de la manera que yo estoy enseñando. Y eh, el aprendizaje generativo se, se fija en esas cuatro, o sea, esas ocho eh, evidencias que, que hay trabajo detrás de eso. Ahora, eh, por eso yo mencionaba y resaltaba al principio lo de María del Jardimán, que aquí no está el clima emocional, ¿verdad? ¿Ya? No obstante... Vimos que era muy importante eh, para el aprendizaje. Lo vimos mucho en el contexto de establecer inicialmente en una clase el clima emocional. ¿ya? Y ustedes lo, lo practican desde la cosa disciplinaria al inicio de una clase hasta el, <coughs> el incorporar rutinas que tienen que ver con reconocer y ser empático con los estudiantes como reconocer la, la aparición de eh, los cumpleaños, por ejemplo, eh, el estado, de reconocer las emociones de los estudiantes, no ocultarlas, sino que traer, eh, reconocer las emociones, eh, discutir de eso, pero después seguir adelante, digamos, no, eh, no quedarse como pegado en las emociones, sino que reconocerla, explicarla y después avanzar. Y vimos una serie de estrategias que contribuían a eso, establecer el clima emocional. <coughs> y también la, la profesora Angélica es un repaso, una actividad que... Eh, nos salió medio apurada, digamos, que no por eso es que ahora vamos a dedicar más tiempo en la tarde, o sea, después del break, a, a, a eso, respecto al estudio de caso. ¿ya? Eh, esto no es algo menor y de hecho yo, yo creo que es un giro que tal vez hagamos para futuras versiones de que aparentemente, eh, eh, como di, dijimos, no todo es la cosa academicista, eso lo dije en la primera clase, de que viene el experto a decir cómo se hacen las cosas. Sino que ustedes uh, tienen de hecho algo muy valioso que muchas veces se ve como una, eh, y yo entiendo eso que ese es un problema, que se ve como una actividad inclusive de tipo punitiva, la observación de clase. Entonces la observación de clase, cuando uno llega así en crudo, con que supuestamente llega un profesor experto a ver tu clase, ¿no? ese es el contexto, y si tú lo haces en crudo en realidad no sabes muy bien qué esperar de eso. ¿Ya? y sabemos que en el entorno educativo, como en toda la sociedad, pueden haber cosas, pueden haber rivalidades, o puede prestar para situaciones negativas. Pero, por ejemplo, si uno eh, in, in, instituye la, la cultura del colegio, hacer observación de clases, por ejemplo, con uno de los modelos que vimos, que son las, la, los principios de Rosenstein, eso es muy interesante porque apuntan los principios de Rosenstein a aquellas, eh, prácticas que te hacen ser un profesor más efectivo. Y, en el, y vimos la profesora Angélica presentó el, el, el caso de dos clases que claramente hay una gran diferencia y hay algunos puntos que son discutibles respecto a si cumple o no. ¿ya? Entonces, interesante, aquí hay algo que podemos tomar y, y aplicar en el contexto de observación de clases que debería ser una actividad regular de que lo hacen habitualmente los coordinadores de nivel con respecto a sus pares, pero eh, no hay que hacerlo en crudo, ¿ya? Entonces eh, eh, sería bonito tener así, llevarnos a nuestros colegios este tipo de, de cosas porque nos permite, eh, eh, entre pares, conversar, eh, saber lo, de lo que estamos hablando, a, hablando a un mismo nivel. Entonces por eso es que le hemos dado tanto al tema, y le vamos a seguir dando un poco al tema de, de, de Rosenshine, ¿ya? No obstante, a ver... <coughs> aquí no está muy explícito en, en el señor Rosenstein el, el tema del clima emocional, ¿ya? Por eso es que volvimos eh, a Mariel Hardiman Bueno, eh, y eso es más o menos lo que vimos en el en la semana pasada ¿ya? Entonces vamos a pasar y, ah, y recuerden, este profesor nos va a hacer la pregunta ¿Hay alguna duda o hay alguna pregunta? ¿Eh? Ya aprendimos en las clases pasadas que eso no es una buena pregunta, ¿Ya? <coughs> Entonces, uy, me faltó repetir aquí el, eh, esta figura inicial. Eh, nos faltan eh, estas otras partes componentes del, del, eh, del modelo de Mariel Jardiman. Entonces, vamos a ir en, en, de manera consecutiva. <coughs> faltó poner ahí la diapo. Entonces, el punto 2 del modelo de Mariel Jardiman se llama crear el entorno físico del aprendizaje. ¿Ya? Eh, ¿Qué me gustaría más a mí como profesor universitario tener un aula así? Yo envidio a las profesoras parvulares, diferenciales o aquellos profes, pocos profesores eh, que como nos recordaba Ana María en la clase pasada tienen estas aulas temáticas, ¿ya? Eh, eh, que, inclusive en enseñanza media. El, y yo relaté la experiencia que tuve en un liceo en Temuco en que las profesores de ciencia tenían un aula temática. ¿ya? Eh, ¿Qué más nos gustaría que todo fuera de, de este estilo en todos los niveles? Eh, estilo Montessori, lo llaman algunos, ¿ya? pero que tener este tipo de, de aulas. ¿ya? Eh, entonces, aparentemente el ambiente físico es muy importante eh, en, en este punto que trata Mariel Hardiman para favorecer el aprendizaje. Entonces, eh, en realidad, desde el punto de vista científico, sí se ha estudiado mucho en condiciones, yo diría, de laboratorio, que la temperatura, la iluminación, inclusive la calidad del aire, eh, eh, tienen influencia sobre el aprendizaje. ¿ya? Entonces, en Chile yo creo que es un laboratorio perfecto, que vemos en los inviernos, por ejemplo, eh, muchos casos de problemas que hay con las aulas. O sea, tenemos desde aulas que se llueven, o colegios enteros que se llueven, la hemos visto lamentablemente, ¿ya? O, o con eh, algunos colegios que han tenido que cambiar su calendario y tirarse un poco más para el verano, Enero, que eh, aula sin aire acondicionado, ¡fus! que es terrible estar ahí. Entonces, eh, pero en realidad ustedes saben que para ver un, el, el aula es un todo, digamos, no es una variable física eh, cada, por, por, cada uno por su lado, sino que es un todo. Entonces, eh, uno podría pensar que eh, hay una especie de falta de interés por el, el estudiar el, el, el aula como un todo, ¿ya? Y, y eso básicamente tiene que ver con que eh, eh, la mayoría de los estudios es, es fácil fijarse desde el punto de vista científico en una variable, ¿ya? Pero trabajar con estudiantes en realidad es una situación, digamos, un poco más complicada. O sea, hay muchas variables del entorno físico que están ocurriendo al mismo tiempo en, en una sala de clase. mira O oh, esas salas esa sala nos parecen después de, de esta pandemia tan lejana de esa situación. Ya volveremos alguna vez. Bueno, entonces, hay súper poco estudio, ahora vamos a la parte como más formal de la ciencia, respecto a realmente cuál es la influencia del, del espacio físico, de lo que yo hago así en la sala de clase, o de las condiciones de la, institucionales de la sala de clase, respecto al efecto que tiene sobre el aprendizaje. Entonces aquí hay un estudio que se hizo en el 2015, eh, que yo diría hasta el momento sigue siendo el estudio más completo, porque, por uno, la cantidad de escuelas involucradas, 27 escuelas, la cantidad de cursos, 153, la cantidad de estudiantes, entre los niveles de de, de niveles que corresponden entre 5 y 11 años, ¿ya? Y, y el, básicamente lo que comparó el aula tradicional, es decir, sería esa aula tradicional, con lo que en, en, en Inglaterra llaman el aula flexible, ¿ya? que en realidad no es exactamente eso, sino que son la típica aula en que las mesas se pueden juntar y armar mesas para trabajo en grupo, ya eh, no está el concepto esto del, de la, del pupitre, digamos, individual, sino que está el concepto de esta aula que se puede ensamblar para actividad en grupo. Eso, eso es lo que llaman en este estudio las aulas flexibles. ¿Y qué es lo que encontraron? Encontraron que hay una correlación entre el aprendizaje que es igual es baja y las, y las buenas condiciones eh, ambientales que estamos hablando de que tenemos un 16%. Ahora, 16% a mí me suena bajo, pero puede ser muy relevante para el aprendizaje, ¿ya? Y, y lo que encontraron que el, el rendimiento de los estudiantes eh, podríamos dividirlo en, eh, en dos áreas. Uno que está el, aquí a, la, a vuestra derecha que sería el, la condición física como, las variables como fijas, por decirlo así, la luz, la temperatura y la, y la calidad de, del aire. Recordemos que de ese 16% me refiero, todo eso es un, un gráfico de torta del 16%. Entonces, dentro de ese 16%, ellos vieron que las condiciones de iluminación, la temperatura y la calidad de, del aire daban cuenta como el 50% entre ellas de de cómo afectaba el aprendizaje, pero la, lo interesante, ¿ya? Eh, para mí no es esta parte, sino que es la otra parte del, del, del gráfico de Torte, que es, eh, que eh, podríamos decir que son eh, factores de estimulación o de individualidad, o sea, cuando tenemos la, a ver, creo que en la otra diapo ah no, ahí, ahí dice, factores como la individualización son muy relevantes, entonces, eh, por ejemplo, el, el que sea un aula flexible en que los estudiantes puedan personalizar su aula ¿ya? es importante. Eh, también es importante que haya un cierto sentido de la propiedad, o sea, que tengan su espacio, su, su rack o su entorno que puedan eh, tener, eh, tener ellos eh, propio eh, También la complejidad. ¿ya? Un, un aula así sin, na sin nada pegado en las murallas eh, parece no ser bueno. ¿Ya? Y el otro, que haya en presente colores, ¿ya? que no sea simplemente la luz del tubo fluorescente y las paredes eh, planas, sino que haya un poco de color. Entonces, interesante que en el espacio físico, eh, tanto las variables que uno piensa que es lógico, que la luz, la temperatura y, y, y la calidad del aire son importantes, también son muy importantes aquellas cosas que no pueden individualizar un aula, hacerla más como personal, más empática con los estudiantes. ¿ya? Y eso es básicamente el punto 3, o sea, 2. Y el punto 3 eh, dice eh, cómo tenemos que diseñar la experiencia de aprendizaje. Y algo que se... lo hemos repetido varias veces en este curso, y de hecho vamos a tratar eh, particularmente en, el, en las clases del próximo sábado, es eh, esta cosa que es importante como mostrar la visión general al estudiante de qué es lo que uno va a tratar en la clase. Y es equivalente a tratar de resolver un puzzle sin saber la imagen que queremos construir, ¿ya? que uno, a, a, generalmente como docente universitario, uno peca mucho de eso, de, de, de no mostrar la imagen global a donde queremos que lleguen los estudiantes en esta clase. ¿ya? Entonces, eh, es más fácil cuando el estudiante tiene como una visión global de lo que va a pasar en la clase y podemos pensar que la clase es una especie como de puzzle en que se van armando las piezas, ¿ya? hasta completar esta imagen global. ¿ya? ¿Y, ¿Y por qué porque esto es importante? Porque se ha visto que eso es más fácil para que los estudiantes conecten las actividades, los contenidos con las metas del aprendizaje. ¿ya? Y ahora, ¿cómo uno dispone las metas del aprendizaje? Bueno, tal vez uno debería echar mano de una habilidad que tiene nuestro cerebro, que es que nuestro cerebro es bueno para identificar patrones, Encontrar relaciones entre las cosas que tenemos al frente y encontrar relaciones en cosas almacenadas en nuestra memoria. Entonces, si presentamos una imagen global como esta, nuestro cerebro es capaz de generar relaciones y vínculos con la imagen que van más allá de lo que está diciendo el profesor. ¿ya? Como esta imagen que aquí claramente la mayoría de ustedes ve una cara, pero es una imagen de un, de un árbol con unos pájaros, ¿ya? Dan, dando vuelta por ahí. Entonces, esa imagen es bueno el cerebro para hacer esto y esto sería una manera de presentar el contenido al inicio una, de una clase que sería distinto de, como decía hace un minuto, de esta manera como súper lineal de presentar las cosas en, un, en una sala, de, eh, en una clase tradicional, como muchas veces pecamos los profesores universitarios. Entonces ustedes ya saben, y esto lo hemos discutido, que cómo mostrarle al estudiante esta imagen global lo más fácil en los llamados organizadores gráficos, también llamado definición de Wikipedia, también llamado mapa de conocimiento, mapa conceptual, mapa de historia, organizador cognitivo, organizador de avance, o diagrama conceptual, tiene todos esos nombres según Wikipedia. ¿ya? Y, bueno, estos dos casos son muy interesantes, aquí esta profesora <risa> puso un concepto de, eh, bastante exótico, ¿ya? que a mí me gustó mucho, que es la activación multidisciplinaria de esquemas mentales. O sea, ahí nos tiró una, una, un montón de neurociencia cognitiva que eh, a esta altura, ustedes ya pueden imaginarse, o sea, si esto se lo hubiese presentado en una primera clase, no lo hubiesen entendido, pero aquí metió varios conceptos, como el, el concepto de esquemas mentales, y habló de activación multidisciplinaria. Entonces eso es muy interesante porque en esta... Algo que uno tiende a pensar en esta imagen como plana de los esquemas mentales que hemos mostrado muchas veces aquí en la pantalla, eh, da la falsa sensación de que esas conexiones son como una cosa como eh, eh, uni, o sea, bidimensional de cosas que están relacionadas en un mismo plano. Pero ustedes saben muy bien que eh, los contenidos, habilidades, eh, son multidisciplinarias, o sea, tienen que ver con múltiples dimensiones sensoriales y... Y lo interesante que ella eh, declara, porque aparentemente en su colegio pueden hacerlo, que van abordando esto entre, entre los distintos equipos ¿ya? De, de profesores. Entonces, es muy interesante. Y otra cosa, a, eh, habla aquí del currículum. ¿ya? Eso es una, una, una cosa muy interesante: que eh, para ella el, el currículum es un mapa conceptual. <coughs> bueno. Eh, Ok, entonces eh, el, los puntos anteriores tienen que ver como las condiciones para el aprendizaje, lo que yo hago durante el aprendizaje, pero eh, todos nosotros tenemos la secreta aspiración de que eh, los estudiantes para nuestros a, objetivos de aprendizaje adquieran un cierto eh, desempeño o una cierta performance o un cierto dominio del conocimiento. Entonces, ¿cómo nos aseguramos que, llegue, que llegue, eh, los estudiantes lleguen a ese dominio del, del conocimiento? Entonces, aquí podemos resumir que la parte 3 de cómo diseñamos nuestra experiencia, en que los mapas conceptuales son muy importantes, que nos ayudan a transitar ¿ya? en todo esto, eh, eh, sería como el qué, pero ¿cómo llegamos al, al cómo? O sea, ¿cómo enseñamos estas este dominio del contenido aumentamos las competencias de nuestros estudiantes para alcanzar estos objetivos, ya, y eso sería como el cómo, ya. Y aquí es muy central el tema de la estrategia que hemos hablado bastante en, en este curso. Entonces, Mariel Hardiman hace el, dice que es importante tres factores para esto: uno, que es cómo incrementar el aprendizaje y la memoria. Eh, que es necesario conocer sobre neurología del aprendizaje y la memoria, y también conocer sobre podemos, cómo podemos consolidar la memoria. Entonces, aquí está Mariel Hardiman, ¿ya? es la mejor foto de estudio que, que tiene ella, y nos hace la siguiente pregunta, como que, ¿les suena familiar lo que acaba de decir Mariel Hardiman? Y yo se las transmito a ustedes, ¿les suena familiar lo que acaba de decir Mariel Hardiman? Entonces, el, el tema está en que esto... Es exactamente lo que hemos estado hablando todo en este curso. El punto que hace eh, Marielle Hardiman, que eh, esto que viene de, esta imagen que viene de los libros de Tom Cherrington en realidad, eh, y de Oliver Cavioli, Cavioli, ya que lo vamos a ver en la próxima clase, es acerca de todos los procesos que hemos estado hablando. ¿ya? También para Marielle Hardiman, ella se la juega mucho más por el tema de la neurociencia. Yo no estoy muy de acuerdo con Marial, ¿ya? En ese sentido. Pero él llama a esta cosa como neurociencia. Yo lo llamo neurociencia cognitiva, ¿ya? Le, le pongo eso porque no tiene que ver tanto con las neuro, neuronas, sino que tiene que ver con otras cosas disciplinarias. ¿Ya? Pero no me espanto tanto, digamos, si es que nosotros entendemos que Marial Hardiman hace referencia a esto. Que, eh, y que es todo lo que hemos visto en el curso. Entonces, pero aquí Marial, Hardiman, y esta otra otra contribución de ella como profesora, yo insisto, lo, tenemos mucho que conversar los expertos que trabajamos en un laboratorio con los profesores, eh, nos va a entregar algo más. Ya. Entonces ella dice, que eh, también su libro lo dice formalmente, ¿no? que es importante la elaboración, la generación, el actuar, qué sé yo, y todas esas cosas que un poco vimos, en, suena mucho como aprendizaje generativo, ¿verdad? ¿Ya? Pero ella hace particularmente énfasis en algo que hemos dejado totalmente de lado en todo lo que hemos visto, ¿ya? O, o tal vez no le, hemos, no, no le hemos dado importancia, que es lo siguiente, que es el arte, ¿ya? Para ella es muy importante el arte en precisamente eh, reforzar todos los procesos que hemos visto desde el punto de vista de la neurociencia cognitiva. Entonces, ¿a qué se refiere ella en el punto 4? que eh, los estudiantes cuando hacen cosas, eh, en particular usted, uno, uno como que aprende que la hacer es importante, ¿ya? pero es, ella se refiere al hacer artístico, es muy importante lo que uno lleva eh, en cualquier asignatura, lo, lo que uno está estudiando, llevarlo, a la, por ejemplo, a las artes visuales, dibujar, hacer esquema pintar, ¿ya? o a las artes escénicas, ¿ya? hacer representación de conceptos o cosas que involucran a los estudiantes en, en, mi, eh, en mi área específica. Yo estoy esperando, yo cuando recién estaba, yo les creo que les mencioné que estoy con un proyecto de docencia universitaria y lamentablemente tuvo que transformarse de un proceso, eh, de un proyecto de docencia universitaria que ahora le puedo poner nombre, que es más, tiene que ver más con aprendizaje generativo, ya eso fue antes de la pandemia. Eh, lo tuve que transformar como en eh, de educación online, ¿ya? Entonces, a mí me encantaría, fue cuando volvamos a la presencial, meterme en esta área de las artes escénicas para enseñar cosas como la fisiología, ¿ya? Estoy esperando volver a la presencialidad para que se me ocurran cosas de cómo hacer esto, ¿ya? Entonces, eh, <coughs> entonces, veamos un par de casos eh, eh, de cómo, eh, cómo se aplican estos lo que llamamos las artes, las artes escénicas, las artes, la, la, eh, las artes visuales, en el contexto del modelo de Hardiman. Bueno, entonces yo les hago la pregunta después de ver estos dos casos muy, muy bonitos. ¿En qué se diferencia la educación artística con la integración artística, de acuerdo a lo que hemos visto? Eh, eh, como hemos visto, y el punto que quiero hacer con Mariel Hardiman, que claramente para Mariel Hardiman el, el tema artístico es eh, súper importante para reforzar todos esos procesos que hemos visto de manera así bastante formal y academicista respecto a lo que son los procesos cognitivos que tienen que ver con el aprendizaje y la memoria. ¿ya? Eh, pero otra es harina de otro costal es cómo lo integramos a nuestro trabajo en, en el aula fuera de lo que es el contenido propio disciplinar como sociedad, y es una reflexión que tenemos que hacer todos, profesores en conjunto. Pensamos mucho aquí en la cosa como cognitiva, del cerebro, pero también el, el pensar en el arte significa reconocer el cuerpo, que hacer participar el cuerpo a través de las artes escénicas, por ejemplo, es muy importante de incorporarlo, forma parte de, de, la, de la cognición, por decirlo así. Bueno, y la, casi la última parte, ya me voy a apurar un poquito aquí en pocos minutos, es lo que María Jardima eh, dice, enseñar para la extensión y aplicación del conocimiento, ¿ya? Y en eso es muy importante la creatividad. Eh, para que hagamos, la diferencia es sutil, ¿ya? Entonces, básicamente el punto 4 tiene que ver que, cómo llegamos a la meta, ¿ya? A la meta de, eh, de la final de la unidad, como dice aquí, los estudiantes alcanzan un cierto rendimiento de excelencia, idealmente, tienen por eso una excelente calificación, ya ok, eso es lo que nosotros como docentes nos sentiríamos, digamos, satisfechos al respecto pero también podemos tener eh, la situación de que esto no le haga sentido a todos los estudiantes, entonces aquí tenemos un ejemplo, que esto lo voy a leer yo que estudiantes no se adaptan a esto, ¿ya? inclusive, eh, <coughs> entonces esto está un poco mezclado también con el punto anterior, por ejemplo Aquí hay una estudiante que dice que la escuela es aburrida para mí y sobre todo creo que es una pérdida de tiempo. ¿ya? Suelen ser todos los días iguales, iguales. El profesor nos habla y nos da muchas cosas para leer, libro, apunte obtiene respuestas a las preguntas y las escriben en hojas del libro de trabajo que están haciendo. La única vez que creo que realmente aprendo es cuando puedo hacer algo como la semana pasada y que hicimos algo realmente genial. ¿ya? Hicimos una encuesta. ¿ya? de cómo se sentían las personas del vecindario acerca de la seguridad y, el servicio, y los servicios comunitarios. ¿ya? Luego entrevistamos a los vecinos en tiendas y paradas de autobús, tomamos toda la respuesta y creamos cuadros y gráficos. ¿ya? Luego escribimos cartas a los funcionarios de la ciudad sobre qué podrían mejorar en el vecindario. Aprendí mucho y desearía que la escuela fuera siempre tan divertida. Entonces... Ciertamente, eh, más de alguno de ustedes ha tenido un estudiante así, de que por mucho que tengamos eh, una, una planificación y muchas actividades, ¿no? eso no logran engancharse. Y aquí, a diferencia de lo que diría Marzano, ¿ya? que alguien que usted ha escuchado, eso no es culpa de los profesores. ¿ya? Marzano siempre le echa la culpa a los profesores. ¿ya? Que eh, esto depende de múltiples factores, obviamente, no solamente de lo que hace el profesor. ¿ya? Quiero dejar establecido esto. Y, este, y, y lo que María Hardeman nos dice que eh, es muy importante no quedarse con, eh, con esta como fase de que yo llegué a mi objetivo, hice mi actividad súper bonita, ¿ya? Y los estudiantes aprendieron, sino que también es importante preocuparse de esto, de, y ya lo habíamos hablado en unas clases anteriores, de la transferencia al mundo real y también de dar oportunidades a la creatividad, ¿ya? Entonces... Aquí, eh, muy en breve, porque de hecho lo, lo, lo vamos a ver en parte del taller, uh, hay un montón de eh, actividades que sirven para esto. Por ejemplo, y aquí está mencionada brevemente, el aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en, en, en, en problemas, que nos sirven para extender más allá el objetivo de la unidad y hacer eso que de, denominamos la transferencia, es decir, de poder... A aplicar estos conocimientos fuera del contexto de lo que hicimos en la sala de clase. ¿ya? Y el último punto, y aquí terminamos de, de revisar lo que María Aljardiman, es Mariel Hardiman, el tema de la evaluación. A esta altura, eh, eh, yo creo que ya estamos de acuerdo que con todo lo que hemos visto, no tiene ningún sentido pensar en el modelo tradicional de evaluar al final de la clase, ¿ya? sino que durante todo el proceso, hay múltiples posibilidades de evaluar. Entonces, y esto ustedes lo saben, pero aquí Mariel Hardiman le da una particular relevancia, que cómo podemos hacer eso es muy simple, que es eh, con el formato de rúbricas, pero las rúbricas, eh, al menos lo que me ha tocado de experiencia en la docencia universitaria, es que uno siempre la rúbrica la lo pone como una especie eh, como, un, como una lista de criterios que se tienen que cumplir en, en distintos niveles de rendimiento ¿ya? y habitualmente al menos en la docencia universitaria uno se siente súper satisfecho de que pone un trabajo, una actividad le da al estudiante la rúbrica y, y, y uno dice ya, nos vemos veamos el, el trabajo eh, eh, envíeme el trabajo final y ahí yo veo la rúbrica entonces lo que Manuel Hardiman dice es que en realidad eh, las rúbricas son una buena oportunidad para implementar esto desde que ya hemos hablado en clases anteriores. ¿ya? El espaciado. Que durante el transcurso de mi unidad, las múltiples clases, del en los meses, el semestre, yo eh, tengo rúbricas que, que estén espaciadas. O sea, que estos criterios tengan que ver con, si ustedes lo quieren poner en el formato tradicional, tienen que ver con entregas parciales del trabajo final. O con conductas o con cosas que están pasando durante el transcurso de la unidad que tienen que ver con estos criterios. Es decir, esta herramienta que se ve súper simple, expandirla un poco y incluir, por ejemplo, el espaciado. Y otra cosa importante que dice Mariel Hardiman, que tiene que ver en relación con lo otro, que para que la rúbrica sea una buena herramienta de evaluación, incluir múltiples modalidades, modalidades sensoriales. No solamente que tengan que ver que mi producto final es el, un escrito o un ensayo, por ejemplo, si estamos en, en, en lenguaje, sino que tiene que ver con las cosas que hemos visto. Eh, eh, como, por ejemplo, yo preparo el, el guión de una presentación de teatro. Entonces, una primera entrega que sea como el guión de eso. Y, y, y, y eso eh, va a implicar múltiples modalidades sensoriales porque va a tener que ver con la representación, con la ora, orali, oralidad de mi trabajo. Y así, o generar un video, un video grupal entre los estudiantes, entonces también una etapa de guión, una etapa de preproducción, una etapa de postproducción de, del, del video, y así. Entonces, para María Hardiman eh, es muy importante eso, que la evaluación y las rúbricas se presten para eso esté espaciado, ¿ya? No simplemente sea un producto final. Bueno, y en el sitio web, en la sección tradicional de biblioteca por módulo, uno se va, a se va a preguntar la misma pregunta que nos hicimos con eh, eh, con Rosenshine, ya, ya. Bueno, ¿cómo yo sé que realmente me estoy ajustando o no al modelo de Mariel Hardiman? En el sitio web hay una checklist, ya, una lista, eh, ¿cuál es el nombre de castizo de eso? ¿Alguien que me ayude? ¿Cuál es la lista de cotejo? Es, ¿La lista de doble ya, lista de cotejo lista de doble entrada, sí, a mí siempre me olvida el nombre en castellano. De una checklist para el modelo de Hardiman que son varias hojas que como dice aquí eh, como se trata de cómo uno, uno tratar de evaluar la implementación es ver qué elementos del modelo de maría Hardiman están eh, observados observada ese, ese, eh, eso que está pasando en la sala de clase o en la unidad ya y uno lo puede como para una lista de cotejo personal de un, lo que uno está haciendo entonces, bueno, eso sería el modelo de Mariel Hardiman. Eh...